Vamos a dedicar este vídeo a jugar un poco con el componente Hola Mundo que hemos creado en el vídeo anterior. La idea es modificarlo de manera que aprendamos nuevos conceptos relacionados con los componentes. Y lo primero que vamos a hacer va a ser que nuestra plantilla sea un poco más compleja. Va a pasar de ser una cabecera de nivel 3 a dos párrafos. Un primero en el que pondrá Hola Mundo y un segundo párrafo en el que pondrá Soy un componente view. Así que vamos simplemente a cambiarlo. Y vamos a probarlo. Grabamos y recargamos. Y vemos que se pone el hola mundo. Vamos a irnos a la consola de desarrolladores a ver si nos dice algo. Y vemos que efectivamente Vue lo que hace es que nos da un aviso, nos da un error de compilación, indicando que la plantilla está incorrecta. Ya que la plantilla de un componente debe contener exactamente un único elemento raíz. Es decir, en general, por no decir que siempre, cuando definamos la plantilla de nuestro componente, conviene que creemos un div que va a ser el contenedor de todo nuestro componente, permitiendo que en esa manera Vue tenga un único elemento raíz dentro del componente. Si esto ya lo grabamos y compilamos, vemos que ahora efectivamente sí que aparecen los dos párrafos. En el caso de que queramos reestructurar este código para verlo más claro, es decir, algo, por ejemplo, como así, es importante tener en cuenta que ya no va en las comillas dobles, sino que hay que utilizar comillas inversas. De esta manera, el resultado va a seguir siendo el mismo, solo que ya tenemos la plantilla un poquito mejor estructurada, al menos más sencilla de leer. La siguiente cosa interesante a probar sería la reutilización, es decir, comprobar que efectivamente este componente que hemos creado se puede reutilizar. Simplemente vamos a irnos al HTML y poner otro lamundo, Lo grabamos, recargamos y vemos que efectivamente el componente se ha incluido dos veces en nuestro documento HTML. Claro que un componente de este estilo eh, tiene poca vida, es siempre colocar el mismo texto. Posiblemente lo interesante sería poder parametrizar ese componente de tal manera que podamos elegir el texto que queremos que aparezca. Y para ello, los componentes de view tienen lo que se denominan las propiedades. Podríamos entender las propiedades como los parámetros de una función. Podríamos suponer que el componente es una función y que se puede parametrizar. Esa parametrización se hace mediante las propiedades. De tal manera que yo podría incluir una nueva opción más, que fuera props, que en el fondo es una array de textos que define las posibles propiedades que tendría nuestro componente. Vamos a llamarle, por ejemplo, zoom mensaje. Y vamos a cambiar esto de tal manera que esto sea un h3, como lo era antes. Abajo dejamos el párrafo, pero ponemos su mensaje. Bien, pues lo único que hay que hacer ahora es incluir ese parámetro en nuestra llamada al componente. Es decir, nos vamos al HTML y simplemente ponemos un parámetro. Grabamos, recargamos y vemos cómo efectivamente hemos parametrizado cada uno de esos componentes. Y para acabar tendría como mínimo una curiosidad de saber si realmente, teniendo en cuenta lo parecido que es el esquema de un componente al esquema que utilizamos en la definición de la instancia de View, si realmente las opciones que teníamos en esa instancia pueden ser utilizadas en los componentes. Y la verdad es que sí. Una de las características de un componente view es que tiene un ciclo de vida, igual que lo tenía la instancia view. Así que por lo tanto, podríamos venir aquí abajo y escribir un método para cuando el componente se crea. Y, por ejemplo otro, para cuando se monta. De tal manera que al cargar, si vemos las herramientas para desarrolladores, se nos dice para cada uno de los componentes, vemos que aquí hay un número 2, que se ha creado y que se ha montado. Pero es que no solamente es que el ciclo de vida esté ahí. También tenemos watchers, variables calculadas, métodos, etc. Es decir, en el fondo, un componente es una pequeña instancia de View, solo que admite propiedades y que sus variables reactivas están incluidas en una función. Alguno puede pensar también que la opción template es una opción únicamente del componente, pero realmente no es así. Es una opción que también existe en instancia View, a lo mejor no tan usada, pero que el objetivo que tiene es poder sustituir el elemento sobre el cual se monta por lo que define esa plantilla. Podría ser una forma de olvidarnos del documento HTML y encapsular toda la codificación dentro de la propia instancia.